Aquí estamos en la feria de Joy y os presentamos la nueva silla iProdigy e con normativa iSize e que es desde 40 centímetros hasta 125 desde el nacimiento hasta 7 años, con anclaje ISOFIS y con una plataforma muy cortita para que quede muy estable en los coches, con altura de cabezal y vale desde el nacimiento hasta los 7 años o 125 centímetros con protección para impactos laterales y con reclinado y deja bastante espacio para las piernas para ser una silla con isofis. Entonces este sistema. Se puede acortar al principio para cuando es más pequeño o cuando crece y hace esto para dejar espacio en, la, en las piernas. Eh, lleva la pata, como veis, con multiregulación y es una silla que además de seguro es bastante compacta y ligera. Es una silla, además, aquí tenemos un muñeco excepcionalmente confortable ya que incluye reductores para recién nacido que son desmontables y permite crecer a tu peque desde el nacimiento hasta los 7 eh, años, o 125 centímetros. Gracias a que incorpora 8 eh, alturas de cabezal, voy a dejar aquí un muñeco un segundo, con un sistema que se llama Grow Together, que crece tanto el cabezal como en los arneses, con 8 puntos, voy a desajustarlos, y tiene pues eso, llegando hasta 8 posiciones de, de altura. Eh, además, estas sillas, como veis, suben arneses y cabezal. Tiene ocho posiciones de reclinado y al, los, y, al, y al incluir los reductores de recién nacido, hace que tu bebé haga viajes eh, relajados y confortables en el coche de la mejor forma posible durante viajes incluso largos. Es una silla que, además, permite gran ahorro de espacio, ya que sus dimensiones reducidas permiten eh, poder instalarla en coches compactos, pequeños, incluso grandes sin problema y permite viajar a, a otros viajeros en la parte de atrás sin ningún problema, sin condenar espacios en el vehículo. Incluso ya insistimos aunque este vehículo sea compacto. Es una silla además muy adaptativa, porque gracias a este reductor ajustable que se desmonta en tres partes, permite que vaya un bebé recién nacido desde 40 centímetros y se va retirando de forma progresiva, ya que podemos sacar el cabezal y luego en la parte de abajo incluye una cuña que también podremos desmontar fácilmente. Esto hace que y prodigy se adapte perfectamente y evolucione con la máxima comodidad para tu bebé. Eh, insistimos, el cabezal tiene un sistema conectado a arneses de 5 puntos que podemos llevar hasta los 7 años, eh, que al ajustarse con, con una sola mano en diferentes posiciones, eh, pues eso, se sube con el cabezal y hace que sin ningún problema se ajuste perfectamente. Por cierto, como podéis observar, eh, esta silla también incorpora seguridad para impactos laterales, es este sistema que es un elemento de protección de impactos laterales que podemos poner indistintamente en un, en un lado o en otro, Sight Impact Protection, y en este caso está puesto en este lado porque la silla se supone que está puesta detrás del copiloto, no del conductor, el detrás del copiloto es la parte más segura. Estos arneses de cinco puntos, al poderse llevar hasta los cinco años, aseguran que el anclaje a tu hijo sea el mejor, el más seguro. Y, por cierto, aprovecho para enseñaros que tiene un indicador aquí de color verde que te garantiza la óptima eh, la última instalación y que vais a ver perfectamente que está eh, abrochado. Si no estuviera en ese color, eh, no estaría eh, correctamente instalado. Todo incorpora una especie de espuma de memory foam que hace que la silla sea muy confortable, insistimos, y para los viajes es una pasada. Como podéis observar aquí en los lados, lleva como un dibujo y es un sistema magnético, cuando sacamos los arneses de cinco puntos, la, el broche que va, va cogido al, al cinturón se puede imantar aquí de tal forma que facilita eh, la instalación esto hace que sea mucho más cómodo poder poner a nuestro a nuestro y los cintrones nunca van a, a estorbar eh, insistimos es una silla que está homologado bajo la normativa ECR eh, 12903 o lo que vendría a ser lo mismo la normativa e I6. Eh, además soporta perfectamente el procedimiento de impacto lateral y su diseño eh, permite una vida útil eh, muy prolongada es una silla de coche a contramarcha muy compacta y eso sí siempre al ser Plus T-Sueco, exclusivamente en sentido contrario a la marcha, desde 40 centímetros hasta, hasta 125, desde el nacimiento hasta aproximadamente 7 años. Muy importante, 125 centímetros de uso podría valer esta silla. La mayoría de las sillas que veis en el mercado son hasta 105 centímetros. Es una silla con la etiqueta Plus T-Sueco, aquí os dejo el logotipo, que es la prueba más exigente del mundo y obliga indefectiblemente que hasta cuatro años vayan eh, a contramarcha, en este caso se prolonga hasta los siete, es la prueba más exigente del mundo y demuestra que un bebé sí o sí tiene que ir a contramarcha como mínimo hasta los cuatro años y esta silla sí supera el plus del sueco con, en este caso bien, con creces, o sea, sin problema. Además de medirse por talla con la normativa I-Size, e eh, lo que garantiza una compatibilidad eh, alargada para la mayoría de vehículos porque prácticamente todos los vehículos que salen ya están preparados para I-Size. E y es una silla de coche que aquí lleva, por ejemplo un sistema con una raqueta que tiene un botón que le dais que, que permite que la silla quede perfectamente encajada al, tirando de esta cincha al respaldo y donde, teréis, donde tiréis se queda. En este caso como la hemos separado al máximo quedaría aquí en esta posición. Es una barra eh, de rebote, barra anti trasera que se puede ajustar en profundidad y es la que ofrece el secreto para ofrecer espacio para las piernas para un niño de hasta 7 de hasta años, porque tiene una, una distancia bastante, bastante grande. Como habéis visto, la silla se reclina muy fácilmente, también se hace con una mano y tiene hasta 8 posiciones de reclinados que, que hace pues que, eso, que un recién nacido con los reductores y con la, con la inclinación vaya perfectamente ajustados. Eh, el reposacabezas Tripoyet, proporciona unas capas de seguridad extra y se llama Tri-Protect porque es la estructura de la silla con el cabezal, el cabezal de la propia silla y los reductores, con lo cual sería como diferentes etapas. Y con el material, eh, es una silla, además, otro detalle que se me está olvidando recomendaros, es una silla que al final le llaman ellos un sistema de protección 360 grados, le llaman Warsaw Round Safety, eh, que permite una protección ad adicional junto con el sistema de arneses eh, unidos al cabezal Grow Together de ajuste simultáneo en altura, con recordemos las ocho alturas de, de cabezal. Eh, ¿Qué más nos falta por decirlo de esta silla? Esta silla no es giratoria. Esta silla no es giratoria, pero realmente no lo necesita, ya que al quedar tan separada del respaldo eh, no es como la mayoría de sillas con isofix que están pegadas al respaldo, que ese es el problema que no le caben las piernas y la gente al final, sobre todo si no es plus de sueco, les dan la vuelta ya que eso no no sucede porque la silla queda eh, evidentemente, muy separada del respaldo y está calculada para que un bebé o un niño, niña de 125 centímetros, las, quepa, las piernas le quepan sin, sin problema. Es una silla, además, que está con un sistema de ventilación que lleva aquí en los laterales y por las partes de atrás que hace que el aire recircule muy fácilmente. Y esa ranura de ventilación lo que permite es que la silla, en los meses más calurosos, no sea, no sea muy, caluros, muy pues eso que no tenga la temperatura muy alta. No obstante, eh, también es una silla que para mantener la higiene eh, se puede desenfundar y lavar muy fácil, incluso a máquina. Y como veis el sistema de anclaje es ease of ease y pata de apoyo o superleg y es de muy fácil instalación. Una vez que la estaremos en el coche se queda puesta y es un sistema de instalación eh, muy, muy sencillo. Eh, ¿Qué más nos queda por decir? Esta silla es un modelo novedad 2022, se hacen diferentes combinaciones de color y sus medidas serían las siguientes. De largo sentada mide 71,2 centímetros, de ancho mide 51,3 y de alto mide desde 67,7 hasta 81,3 centímetros con el cabezal subido. En posición reclinada, en este caso estaba sentada la reclinada, de largo 75,5 hasta 78,4 y de alto 54,7 hasta 67,6. Pesa solamente 9,60 kilogramos y soportaría un bebé desde el nacimiento, si fuera por peso, hasta 22,5 kilos. Eso es lo que hace que la silla no gire. Como tiene que soportar tanto peso, eh, no es conveniente que la silla gire porque se hace con una mano y se puede desbloquear de la peana y que sea peligrosa. Es un modelo que nosotros para este año 2022, que, se ha, presentado, que ha presentado la marca eh, Joy, sabemos que va a funcionar muy bien porque los papás quieren contramarcha todo lo posible y en este caso sin condenar espacios en el coche. Y esto ahora mismo es prácticamente la única opción del mercado. Y hoy, como podéis ver en los test del ADAC Alemán, que es una institución que hace pruebas de impacto, siempre saca muy buenas valoraciones y es una silla eh, para la curva de uso que va a tener, que es hasta 6-7 años, 7 años. Y por el precio que tiene, que aproximadamente se mueve entre 550 y 600 euros, aproximadamente. Eh, pues si queréis saber algo del precio o saber mmm, cualquier cosa, poneros en contacto con nosotros, con BebesVictoria.es. Eh, info arroba es Victoria .es, o a través de, de este vídeo, la parte de abajo, bueno, cualquier cosa que queráis saber, esta es nuestra web.